Hola, soy Daniel y en este video te diré cómo puedes conseguir un cuerpo increíble en muy poco tiempo. Si eres como yo que anteriormente buscaba y buscaba la solución a ese problema que muchas personas tienen y que a pesar de muchos sacrificios no lográbamos conseguir los resultados que queríamos, este video es para ti. En él vas a encontrar el sistema más rápido y sencillo de perder esos kilitos de más. Te va a ayudar a conseguir ese sueño que anhelas desde hace mucho tiempo. Te lo digo por experiencia, a mí me funcionó. ¿Qué métodos utilicé para intentar bajar de peso? Yo era de esas personas que hacía cuanta dieta encontraba y prácticamente me moría de hambre, tan solo para perder unos kilitos, los cuales nunca se iban. Después de varios años de hacer tantas dietas y no ver resultados, decidí invertir en cremas, bajas, pastillas, máquinas, etc. Esos dichosos productos, los cuales te venden por la televisión, los que te prometían que por tan solo componértelos o consumirlos, ibas a bajar de medidas de una manera nunca antes vista. Lo único que conseguí al comprar estos productos fue perder mucho tiempo y dinero. Intenté ir al gimnasio con el propósito de verme como esos galanes de la televisión. Me levantaba muy temprano todos los días para ir a hacer ejercicio. Pero al pasar unos meses, me daba floquera ir al gimnasio, y empecé a faltar uno o dos días a la semana, hasta que terminé por nunca más volver. En esos momentos desconocía por completo el sistema que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, el cual ha ayudado a muchísimas personas para bajar de peso, de la manera más rápida y sencilla, del cual les contaré más adelante me hubiera gustado haber conocido este curso hace mucho tiempo, me hubiera agarrado muchísimo tiempo y dinero, también me hubiera ahorrado muchos insultos, imagínate recibir frases de tus compañeros de trabajo como gordo, marrano, vaca, albóndiga con patas, etc. O al menos disfrutar comprar la ropa que te gusta, no la que te toca, porque la prenda que querías no había de tu talla. Te ha pasado, ¿verdad? Después de analizar mi problema de sobrepeso, no quería perder más tiempo ni dinero. Ya no quería ver cómo pasaban los días y cada vez me veía más y más obeso. Debía haber algún producto o algún secreto, el cual me pudiera ayudar definitivamente con mi problema. Decidí investigar tanto en internet como por libros. duró mucho tiempo buscando, hasta que un día descubrí una página en internet la cual me llamó mucho la atención. Se titulaba, ¿Cómo conseguir un cuerpo increíble? Por pura curiosidad, ingresé a esa página y descubrí el secreto que cambió mi vida para siempre. Con ese secreto, logré obtener el cuerpo que tanto anhelaba y la salud que tanto necesitaba. Por fin entendí que mi principal problema era que no había cuidado bien mi hígado y que a raíz de eso, cada día me veía más y más gordo. Sí, como escuchaste, lo más importante es cuidarse el hígado, ya que este órgano produce una sustancia llamada bilis, la cual es la encargada de eliminar la grasa de nuestro cuerpo. Sin importar si somos hombres, mujeres, jóvenes, hasta incluso personas de edad avanzada. Te preguntarás, ¿cómo puedo cuidar mi hígado? Pues este secreto y muchos más te los voy a revelar en tan solo unos segundos. Y lo mejor... Los pasos que hay que seguir son muy pero muy sencillos, y los resultados se empiezan a ver en tan solo días. Yo he perdido 18 kilos en tan solo 5 semanas, gracias a lo que aprendí con el mejor sistema de pérdida de peso, del cual te hablaré más tarde, por eso quédate, que viene lo mejor. Con este método volví a recuperar la confianza que desde hace muchísimos años había perdido, Volví a comer lo que más me gustaba, el helado y los postres, los cuales no los había consumido desde hace 5 años. Puedo ponerme la ropa que yo quiera, con tan solo decirte que cambié todo mi guardarropa, porque ya me quedaba muy grande. Otro beneficio es que aún estés durmiendo tu organismo sigue quemando grasa. Increíble, ¿no lo crees? Pierdo peso mientras duermo. Y los ejercicios que realizo son muy fáciles y su duración son de tan solo 15 minutos. Y lo realizo tres veces por semana. De aquí en adelante te va a empezar a gustar verte a los espejos, ir más seguido a piscinas o playas, salir de compras. Tu familia y tus amigos te van a felicitar y algunos te irán a envidiar por el nuevo cuerpazo que vas a tener. Pero eso lo sabrás en muy pocos segundos. Sabrás qué métodos utilicé para conseguir el cuerpo que tengo hoy en día, el increíble estado de salud con el que gozo, la sensación de felicidad que tanto había deseado. Por eso te cuento esta historia, porque quiero que tú también cumplas tus sueños, así como yo también los cumplí. Pero ¿sabes? Empecé a darme cuenta de que con mi nuevo cuerpo atraía a muchísimas mujeres. No me acuerdo con cuántas mujeres estuve, solo me acuerdo que todas las miradas estaban sobre mí. Pero eso sí, no quiero que te conviertas en un o en una rompecorazones. También, si ya tienes pareja, no le vayas a hacer infiel. Solo quiero que cumplas tus propósitos y puedas disfrutar tu vida al máximo, porque te lo mereces. Ahora te digo a ti, ¿quieres obtener el cuerpo que tanto has soñado? ¿Disfrutar la vida al máximo? ¿Que todos envidien tu nuevo aspecto físico? Hola, soy Daniel Cárdenas. Y quiero recomendarte el sistema Factor Quema Grasa. Este sistema está especialmente diseñado para hacerte perder esos kilos de más que tienes. Conseguir el cuerpo que siempre has deseado tener. Mejorar tu salud y dejar de perder tantas cosas hermosas que hay en la vida. El sistema revela todo en simples pasos. Cómo limpiar tu hígado. Qué alimentos son buenos para eliminar las grasas. Tipos de comida saludable y deliciosa.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 las tres actividades que se están llevando a cabo en todo el mundo para perder peso. Y sabías que con solo realizarlas durante una semana empezarás a ver resultados increíbles y muchos más. Ahora sé que estarás desconfiando de comprar en internet debido a los robos y fraudes que tal vez se presentan a diario. Pero déjame decirte que tengo para ti un sistema de acceso a esta valiosa información a través del sistema de pago por Clickbank. La empresa número uno en procesamiento de pagos por Internet es la que yo utilicé para adquirir esta guía también y confío plenamente en ella. Tú también podrás confiar. Te doy mi palabra. También es totalmente discreta y no sabrán qué tipo de producto compraste. En tus extractos de cuenta solo aparecerán las palabras Clickbank, ¿ok? Eso no es todo. Clickbank y el dueño del producto te dan garantía total de satisfacción o la devolución de tu dinero en 60 días si no estás plenamente satisfecho o satisfecha de este sistema nadie te pedirá explicaciones ni tratará de hacer que cambies de opinión mi intención es que obtengas el cuerpo y la salud que tanto has deseado y que tengas una vida social más agradable y por qué no ser feliz te recuerdo que debes actuar inmediatamente ya que por lanzamiento podrás adquirir la guía a un precio ridículamente bajo, antes de que vuelva a su precio real. También reclama los bonos por la compra de esta guía, que están geniales, ya lo verás. No esperes más, dile adiós a esos kilitos de más y bienvenida a una vida llena de felicidad con un increíble aspecto físico y una asombrosa salud. Además, al adquirir este sistema tendrás la oportunidad de disfrutar de varios bonos. Bono 1. Limpieza y desintoxicación de tu cuerpo. Con la información de este video perderás entre 2 y 4 centímetros de cintura en una semana. Bono 2. Un programa de software personalizado para saber las características de los alimentos que consumes habitualmente. Y cuáles son los recomendados para ti. Este software del factor quemagrasa incluye más de 3.000 alimentos. Bono 3. Lista de compras. Una guía que contiene la lista de los tipos de alimento que debes incluir en tu nuevo estilo de vida. Todos estos secretos y muchos más podrán ser tuyos. Haz clic en el link de abajo y descarga tu copia ya. Saludos, Daniel.